Saludos, nos encontramos aquí desde la, el centro del universo, la plaza de Cuam, en una feria. ...de servicio y de salud para toda nuestra gente... ...tanto de todos los cuameños... ...como de todo nuestro distrito... ...la mañana de hoy estuvimos compartiendo con varias agencias... ...que estuvieron trayéndole a nuestro público... ...diferentes servicios que ofrece la agencia... ...aquí desde tu comunidad, desde tu plaza... ...agradecemos a todas esas organizaciones... ...que se dieron cita para atender las necesidades de nuestra gente... ...a nombre de nuestro compañero Orlando Aponte... Esta es su servidora Estrella Martínez Soto y nuestro alcalde Juan Carlos García Padilla. Le agradecemos a todas las personas que se dieron participación en la tarde y mañana de hoy. Gracias a todos.